Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más en mi canal. El día de hoy vamos a mostrar algo muy sencillo, pero muy fácil de realizar. Vamos a hacer el día de hoy, vamos a cambiar el tema del aspecto de Instagram. Del tema, claro, lo pasaremos al tema oscuro. Así es que... Ven este video porque es algo muy sencillo pero muy importante y pues vamos a comenzar primeramente abriremos nuestra aplicación de Instagram nos vamos acá a nuestro perfil nuestro perfil nuestra cuenta le vamos a dar acá en las tres rayitas y nos dirigimos a la parte de, la, de abajo donde dice configuración y listo aquí nos vamos al apartado de tema está seleccionado el cl tema claro lo se seleccionaremos el tema oscuro y miren ahora ha cambiado a tema oscuro esto es esto te puede servir para ahorrar más batería y por si lo utilizas en la noche para no dañar tanto la vista y pues, sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme tu me gusta. Y pues, sin más, te dejo. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.